Hola, soy Carolina Andrea Conromero, soy cirujano dentista. Saliendo de la universidad me imaginé, obviamente, tener un consultorio, pero sí lo veía a largo plazo. Uno no, no tiene las posibilidades de montarse en consultorio dental porque también el equipo es un poquito caro, se podría decir. Y ya me animé a sacar el crédito. Un crédito ha sido demasiado rápido. Porque siempre me decían, ay no tarda que tienes que presentar uno que otro documento y más bien por esa parte no hubo mucho problema. Cada vez que abro esta puerta no puedo creer que este consultorio sea mío. Ya ahora en mi consultorio propio me siento feliz. Me siento más tranquila. Ya veo otro tipo de prioridades, aparte de que mi nena, mi hija, que lo es todo. Y por ella... También por ella he decidido sacar el crédito y tener algo bien. También para ser un ejemplo y un orgullo para ella.